La última vez que estuvimos en este pueblo nos dimos cuenta de que tenía no solo una feria, sino dos. La feria y poco después la tornaferia. Dijimos, pues en un pueblo con dos ferias tenemos que volver. Estamos en Fuentesauco, en la provincia de Zamora, y estamos con la Coral Saucana Guareña, que es de la comarca de la Guareña, aquí en la zona de Fuentesauco y alrededores. Hemos hecho una visita y ahora hacemos la tornavisita. Con Candy, presidenta de la asociación Coral Saucana, jefa, porque la jefa, porque la que manda y la que decide. Exactamente, cómo siente como sí, sí. Oye, ¿qué tal han ido las ferias y torna ferias de los últimos años? Pues fenomenal. Mira si han ido bien, que después de 10 años seguimos. Hace 10 años podíamos trabajar mucho más y ahí estábamos. Y ahora, pudiendo hacerlo mucho peor, aquí estamos ¿Cómo lo vais a hacer mucho peor ahora, si ya tenéis experiencia? Pero no tenemos fuerzas ¿No tenéis fuerzas? No, estamos ya todas muy agotadas y sacamos fuerza de flaqueza para que hora? esto se mantenga ¿Estáis agotadas? porque será por la hora del día pero vamos, yo las he visto con una energía todo el rato Pues las verás pero aquí llega una hora que se nos acaban las pilas y ya no podemos más Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hay que fichar a gente nueva? A ver, si nos hicieran caso, nosotros estamos solicitando que si esto quieren que siga, pues que se apunten. Que no se apunta a nadie, pues eh, todo tiene su caducidad, lo tenemos asumido también, se acaba y se acabó. Bueno, mientras los que estáis lo disfrutéis. Claro. Ahí estáis está haciendo muchas actuaciones, muchos conciertos por ahí. Bueno, pues no faltan, ¿eh? Mm, tenemos que decir que... Ya que hablamos hace poco eh, anteriormente en lo del certamen de Navidad, pues por Navidad todos los conciertos que hacemos son solidarios. Nos dedicamos a venir aquí, a esta residencia, a la primera, porque es del pueblo. Vamos a Argujillo, pueblo vecino, vamos a Villabuena. Después nos contratan para ir a Semanas Culturales de otros pueblos, incluso de la provincia de Salamanca. Hemos ido a Castronuño. La ley. Hemos sido mojados haciendo un intercambio de corales y a todo estamos dispuestas siempre que nos lo soliciten. Vamos que no nos falta actividad. No, no nos falta y lo que hay que decir que, que mucho es solidario y cuando ponemos un, un precio que es simbólico esos ingresos van destinados para la asociación del cáncer, para la esclerosis múltiple para arreglos del teatro municipal, para el cáncer. O sea que, como sabemos que es una organización sin ánimo de lucro, ahí estamos nosotros. También, como está autorizado, parte de esos ingresos, o algunos, los dedicamos a viajes culturales, sobre todo a oír canciones, conciertos. Incluso hemos ido a ver hace poco la manta zamorana, al principal de Zamora, Claro, bueno, a aprender, ¿no? A aprender, a aprender sí. y, a, y a formarse. Oye, muy bien, además los músicos siempre sean profesionales, sean aficionados, siempre solidarios. Aquí estamos. Y Cola. siempre hay que aprender. Y siempre hay que aprender. Con la Coral Saucana. A ver, Y esta señora que está aquí a mi lado, ¿quién es? Juliana Carrasco Sánchez Juliana Nací en Cuba, pero me trajeron allí te, Aquí tengo la fe de nacimiento cubana Pero me bautizaron aquí ya Porque mis padres ya querían venirse para España Y ya pues Mi, mi padre ya dijo que ya Que no me bautizara allí Que me bautizaba ya en mi pueblo ¿Cómo fue para nacer usted en Cuba? Pues porque mi padre estuvo soltero allí De soltero Luego vino, se casó con mi madre y se fueron. Y nacimos allí, pues una hermana que ya ha muerto la pobre, mayor que yo, y, y yo. ¿Y usted eh, a qué edad vino a... Pues Fuentes, me trajeron este? sobre un año, una cosa así. O sea, que todos los recuerdos que tiene son de aquí. Son de aquí, si yo de allí no tengo nada. Y usted <risa> ha cantado este coro. Sí, hombre, claro. Varias cosas, canciones que han cantado, las, empecé yo a cantarlas. Porque aquí hay una asociación de mujeres, íbamos muchas muchas excursiones, iban, íbamos mucha gente de aquí y empezaban, Juliana, canta, Juliana, canta. Y yo pues cantaba las golondrinas, cantaba la ribera, cantaba los cinco pañuelos, bueno, lo, lo que me salía. <risa> y muchas de las canciones que ellos cantan las ha enseñado usted. Sí, sí, las ribera y las golondrinas. Las holondrinas aquí se cantaban muchísimo en las bodas, porque antes las bodas se hacían en casa. Y... Cuando se salía de la iglesia, en la casa de los novios, vamos, de la novia, de, principalmente, en la casa de la novia, pues se tenía un refresco de dulces y eso. Y luego ya hasta que nos daban la comida, pues salíamos por el pueblo cantando y se cantaban las golondrinas y la ribera y todo. O sea, canteros, cantar es antiguo, o sea. Pero ya con el coro no canta. No, ya hace unos años me retiré porque ya tengo mucha edad y ya... Eso de ir a ensayar y eso ya me... Me costaba trabajo. Bueno, pero de vez en cuando sí que aparece por aquí. Sí, hombre, visitar, con ellas, ¿verdad? cuando cantan ellas, yo siempre voy a verlas, ¿eh? Sí. Oye, y sé que hace tiempo que no canta o bueno, en el coro, pero nos cantaría algo ahora. Bueno, ¿y qué voy a cantar? Pues han cantado cosa? ya, bueno, voy a cantar una vez, que ya no la han cantado. Venga, que Es La Bella Lola. La Bella Lola, una banera, ¿verdad? Sí, una banera, sí. Después de un año de no ver tierra. Porque la guerra me lo impidió, vivís el puerto donde se hallaba, que alegraba mi corazón. Muy bien, muy bien, el, eh, sí. Juliana. ¿La coral sigue de simpatizante? Sí, porque me gusta, vamos, y yo, o sea que es verdad que cuando la suelo cantar se me saltan las lágrimas, ¿eh? Porque me gusta. Si no fuera la edad, pues no lo hubiera dejado, pero ya la edad ya manda. Bueno, pues algún día sí, sí. me dejarán cantar con ellos, no hay ningún sí. problema. Si no, bueno, ya hemos visto sí. que usted canta bien y que sí. no necesita a nadie. No. Bueno, sí. pues Juliana, muchas gracias por, por estar con nosotros. Nos gusta tener y, a, igual a gente... Tanto gusto, eh. Nos gusta mucho tener sí, a gente sí, con tanta sí. sí. experiencia y, sí. y con este ánimo. Daniel, director de, de la Coral, estamos aquí otra vez contigo. Oye, con gente así que te traspasa el repertorio, tienes mucho trabajo ganado. Sí, tengo mucho trabajo ganado, pero no lo tengo todo. Porque yo cuando he estado recogiendo músicas por toda la comarca, aquí en Fuentesauco, a bastante gente mayor, y hay un problema añadido, que es que no coinciden las versiones. Porque una persona canta una estrofa, otra canta dos... La que ha cantado una dice que la segunda del que ha cantado dos no vale, resulta que sí que vale, pues son. Luego a lo mejor buscas el repertorio en Cancioneros y sí que aparece, y por la estructura musical y la estructura de la canción, tienen que ser dos. Tienen que ser dos estrofas. Entonces, bueno, está un poquito ahí la rencilla y el que si la mía es de una manera la tuya de otra pero bueno, al final hemos conseguido hacer versiones Me sí, toca unificar a ti ¿no? sí, a me, ver me toca unificar, de hecho hay en, en esta comarca hay mucho repertorio de música de toros que dicen que son canciones de los toros que realmente no son todas hay canciones que son de toros y hay canciones que son festivas pero... Como eran días de fiesta, esas canciones siempre se cantaban en los toros. Se cantaban a la Puerta del Prado, o se cantaban en la calle, o donde fuera. Y ahí se mezclaban melodías y estrofas y de todo. Entonces ha habido que hacer un... Ha habido que recoger cada, cada melodía con su estrofa. Y bueno, es un trabajo un poquito farragoso, pero da, da resultado bastante bueno. Y bueno, con ellos es un reto que hemos conseguido. Yo estoy súper orgulloso de que hayan podido hacerlo. Porque siendo canciones que las han cantado toda la vida, y meterle unas voces que no corresponden con lo que ellos saben... Ellos dirán, esto no es así, esta, esta canción no Sí, es bueno, recuerdo que la primera vez que cantamos las golondrinas hubo, hubo voces que decían que habíamos, la habíamos estropeado la manera y nada más lejos de la realidad. Claro, pero bueno, hay que acostumbrarse, ¿no? primero ¿no? Es que claro. esta voz que estoy cantando no es la que yo me aprendí de pequeño, ¿no? Pero es que esta, si la haces con la otra va a sonar bien. Efectivamente, efectivamente. Y una vez, que cuando vean el resultado, se darán cuenta, ¿verdad? Sí, sí. Además, yo les he apañado, les he apañado canciones para el grupo donde estoy. O sea, que yo llevo el nombre de Fuentesauco conmigo, siempre. Canciones de las que hemos cantado aquí, además, y me las han enseñado ellas. Muy bien, eh, llevar el nombre de Fuentes Fuentesauco, pero estaría bien que hubiese más gente de Fuentesauco que se animara. ¿verdad? A mí me gustaría que se animara gente de Fuentes Fuentesauco y que se animara gente del resto, del resto de la comarca, de, de La Guareña. Porque tenemos gente de Guarrate, de Fuente la Peña, hemos tenido de Cañizal, y el resto son de Fuentesaúco, aunque algunas hayan nacido en la bóveda o hayan nacido en otros pueblos, pero bueno, residen en Fuentesaúco. Y yo hago un llamamiento, me gustaría que, que viniera gente aquí, igual que nos juntamos para los villancicos, que viniera gente a pasar un rato los martes en los ensayos con nosotros. Sí, los martes. Que esto, esto es divertido. Los martes, ¿no? Los martes. ¿Los martes? ¿En qué horario? ¿En qué horario? A las 7 de la tarde. Esta tarde, toda esta gente viene aquí a divertirse. Sí. Toda esta gente viene, viene a divertirse, viene a aprender, venimos a pasar el rato, tenemos ratos buenos, tenemos ratos menos buenos, pero el, el resultado, el resultado es, eh, es bueno siempre. Oye, ¿dónde se encuentran? ¿En el Ensayamos, el, el, la sede la tiene en Fuentes Aúco, en los ensayos los hacemos en el instituto, nos tienen cedida un aula y lo hacemos pues, los martes de 7 a 8 y media. O sea, que si alguien quiere venir el martes, el próximo martes, por ejemplo, sí. a las 7, al instituto, ahí vais a estar esperándoles con los brazos abiertos. Eh, esperamos con los brazos abiertos, sí. Bueno, pues ya sabéis, Puente Sauco, donde aparte de los garbazos, tienen gente que canta muy bien. La coberca la aguareña, Coral Saucana. La flor de...